La joven que, que habló mentira en un video diciendo que... El que esposo, era golpeada por su esposo sí. y que a ella le gustaba. Vamos a ir poniendo el video para que la gente lo entienda Vamos a ver el video. Entonces, en ese video, la, la joven dijo que su esposo le había dado golpes y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en esto? La joven... Eh, ok, era solamente para que lo vieran. Okay, ¿Qué pasa? Eh, la joven... Eh, que hizo el video, muchas personas, di, di, dimos un comentario. Yo di mi comentario ayer, que de forma jocosa, enchecha, pero también tenía un poquito de seriedad en el sentido de que ella puso de relajo a muchas personas, y más un caso tan serio como el de, claro, de la violencia de género, yo dije que debió estar presa. O sea, ese fue mi comentario. Multada, eh, sí. sí le debió y una, entonces, sanción, una a ella. sanción. A ella se la comieron en las redes sociales, le dijeron de todo. De todo, le dijeron a ella en las redes sociales. Eh, pero a mí me comieron. Ayer a mí me comieron, me dijeron de todo, en específicamente en el Facebook de Telenor. Me dijeron que por qué no, que ese era un mensaje que ella le estaba dando a la mujer. No entiendo el mensaje. O sea, ¿qué mensaje es ese? No sé qué mensaje ella dar con eso. Pero qué casualidad, qué casualidad que la doctora Ana Simó dio un comentario parecido neto al mío. sí Parecido al mío diciendo que ella deberían castigarla que es una falta de respeto porque a la mujer se, lo dijo Ana Simó se y ahí todo el mundo dijo ¡No! ¡Ana! ¡Eso! porque fue Ana Simó que dijo o sea, a mí me acaban a mí me acabaron ayer, pero a Ana Simó la elogiaron y todo eso yo luego que veo ese video de Ana Simó que veo toda la crítica que nos hacen, veo un video de ella pidiendo disculpas lo vi Dije yo, bueno, pues la muchacha, mira. la muchacha humilde. Pidió disculpas. Vamos a ver el video de ella pidiendo disculpas. un poquito largo, pero vamos a ver el video de ella pidiendo disculpas. Bueno, eso fue el video de ella. Yo lo vi, la muchacha de campo. Eh, humilde, falta, una muchacha Falta humilde. la preparación. Yo, en ese momento, en ese, en ese momento, yo le estaba comprando la disculpa. Yo dije yo, bueno, verdad, mira, la muchacha estaba pidiendo su disculpa, creo que cualquiera podemos equivocarnos, pero pidió su disculpa, pero fue un programa de radio que se llama eh, Movimiento Urbano, creo que se llama, eh, urbano algo así, y volvió a hacer lo mismo. O sea, a pesar de que Ana Simó, gente como nosotros, hubo un reguero de gente, la criticó, que ella pidió disculpa la tipa fue un programa de radio hablar como si en verdad le había pasado eso de nuevo. De nuevo. Vamos ya. a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Ya está listo el video? De, de ella hablando sobre eso. Yo se lo envié a, eh, a, a nuestro coordinador. Donde ella, en ese video, en un programa de radio, sigue confirmando que su esposo le dio golpe. O sea, sigue cogiendo los medios de relajo, sigue cogiendo las cosas. Eh. Entonces... Si usted pide disculpas... El problema está, oye. Y personas como Ana Simón la aconsejaron, y ella pidió disculpas y todo y, eso. Y eso que, que no, le, no le han acogido bien la vuelta, porque ahorita, ahorita está fiesta, hace ella, con eso, con esa vuelta. Y un personaje, se vuelve un personaje. Porque eso es lo que pasa aquí, que las redes la están utilizando de otra manera entiende no, no la están utilizando para dar un mensaje, sino para... Porque mira, todo el mundo, el que ve ese video a ella, piensa que le está, le está sucediendo y le, le comentan sí. con pena, le dicen cualquier cosa, pero la muchacha, después que se disculpa, para no caer presa, diría yo, okay. hace bueno esa disculpa. No, y la muchacha, a lo que se ve, tiene una ignorancia una muchacha de campo tú tiene que estar bella pensó bueno no estoy haciendo algo malo eh, no hice, pero tampoco porque sea de campo porque tú yo sabes una muchacha que tal vez no que quería que está en Belén con los pastores <ríe> y sabes, pues no tiene mucho conocimiento pero lo que me molestó fue que volvió en otro programa de radio creo de la, de, de la capital y la muchacha volvió a repetir el mismo personaje hablando con la persona con, la mismo, con el mismo personaje, eh, el, el coordinador está buscando lo que le, le pedí que en el programa del Comité Urbano o algo así. Comité Urbano es de aquí, ¿verdad? Eh, el de aquí. No, de no, aquí es Cumplo Urbano. Ok, o sea, entonces él está en Comité Urbano, eh, eh, que está en un canal de YouTube. Y ella vuelve y repite el personaje. O sea, que ella se está haciendo un mediaturo con relajando con eso y personas lo tomaron en serio. Yo no he entendido que ella hizo una denuncia donde muchas mujeres utilizan las redes sociales cuando no tienen ningún otro medio para denunciar la eh, eh, eh, eh, violencia. Eso no, eso no es verdad como ella dijo y dos o tres gente me acaban ahí en Facebook. Que eso de que un mensaje eso no es un mensaje. Tiraron piedras, ¿Qué, piedras ¿qué piedras mensaje? ¿Qué mensaje es eso? <risa> sí, Dígame usted, ¿qué mensaje puede ser eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mensaje puede ser eso? O sea, eso no es un mensaje que diga que Ah, no, que es un mensaje para no, ayudar no, lo a la hizo mujer. Mal, lo ¿Qué hizo mujer mal. va a ser... se va a identificar con ese mensaje? Ninguna mujer se va a identificar, pero que eso no le cabe a ninguna cabeza a nadie. Y gente que yo sé que son gente con inteligencia criticando a uno, y que por eso, pero ven acá. Bienvenida, comentario. Bella, ¿cómo tú estás? Bienvenido, oh, bienvenido. Hola, hola, corazón. ¿Cómo van ustedes? ¿Todo bien? Este, una tarde cargada. Sí, muy cargada. Vengo llegando... Ahora mismo, y de verdad estamos muy contentos y felices de volver a estar con todos ustedes en lo que es una entrega más de Los Osobrosos. Un contenido bien cargado y de manera eficiente, de, diríamos un contenido eficaz para el disfrute de todos ustedes. Señores, ¿Cómo están, Néstor? Hola, Y corazón. Nah, Hola, ¿todo bien? Señores, Aquí estamos, eh, ya comentando, uh -huh. que la joven... Vi unos comentarios ¿sabes? ahí en, sí, tu, en, en tus el redes. Facebook, En las redes. La joven ayer a muchas personas nos criticó porque yo dije que debía estar presa, pero casualmente a hizo lo mismo, hizo un comentario diciendo, ok, ahí está el video donde ella volvió y repitió la misma cosa. Gobierno urbano. Gobierno, de Santiago, la dura de gobierno sí, urbano, la gente Sí, saludos para esa gente. Con, vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos retorno, por favor. Entonces. ¿En qué momento que ella Luego disculpa? que ella pide disculpas, sale en un programa de radio nacional. Haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo, Haciendo volviendo el, ridículo. el mismo patrón. Entonces, si usted pidió disculpas, no se ponga de charlatana hasta repitiendo esa misma cosa en programas de radio. Ella no es charlatana, Génesis. Charlatanas son las que lo invitan, los productores del programa que se prestan pero para esta Estaba acabando Para pedir disculpas, pero no para hacer lo mismo. Sacarla del aire Así. automáticamente, porque si sí fuera un programa que se respeta, ¿verdad? Porque ya es en la plataforma que ella se está dirigiendo en la que queda mal. Es la que queda mal, no ella, porque a ella nadie la conoce. O sea, bueno. Ella se dio a conocer ahora por ese escándalo no, que y, y ahora está ahora de todo y, y cobra no, 70 mil. No, vamos a hacerle, que a la gente le vamos a mejor, ¿no? censura sí, vamos. una película y que salga en más Roberto. Atención, Robertico. Una película, por ahí, está, ahí está el personaje, sí, está. elabora el guión. Ya. Quiero, las personas que están comentando a través de nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo muchas personas en vivo, señores, hoy. Señor, no los no más espérate, sí. que me no. han amenazado. Antes de los saludos, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, las personas que están compilando sobre el tema dicen, Juan Leiva dice, eh, yo estoy contigo, que, eh, qué disculpa tiene que agarrarla, darle porque quiso decir que las mujeres se dejan porque les gusta la la bueno la, Pero denle una oportunidad porque estudie lo que va a hacer. No entendí mucho, pero está bien. Eso, Ese dilema. Es, es un dilema. <risa> lo otro es Francisco Medina. Dice: No logró lo que quería. Bueno, es lamentable. Los saludos netos Saludos a Eudi saludo Duarte, que están activos. Randy García y Wilton García. Claro, porque boleta eh, quiere todo el mundo. Porque que, atrás de boletas. Que Están activos. No, esa gente son ricas. Yo me imagino que no quieren <risa> boleta. boleta. Bueno, va. Pues... <risa> I think it was going to okay. okay. okay.